Hola, soy Fernando Pena, psicólogo y presidente de la Asociación Española de Psicología Sanitaria, AEPSIS. Este vídeo forma parte del curso sobre los trastornos por atracón y hambre emocional de AEPSIS. En él te voy a hablar de las pautas de tratamiento que utilizo yo con mis pacientes en consulta que presentan este tipo de trastornos. Para eso te voy a hablar de cómo trabajo de manera concreta con estos pacientes a partir de estas pautas de tratamiento. Lo principal, lo primero, es aumentar, y la motivación, aumentar la motivación de los pacientes de cara al tratamiento y de cara a la gestión de sus, de sus atracones. Porque es posible que lo hayan intentado ya en alguna ocasión, no les ha funcionado, por eso acuden a ti como especialista. Y lo que falta entonces no es que no lo hayan querido hacer, sino que no han tenido motivación suficiente para mantener aquello que en algún momento les dio buen resultado. Y porque no sabían a lo mejor algunas otras técnicas o pautas que pues, tú como profesional les vas a enseñar. Por lo tanto, para mejorar la motivación, como te aparece aquí en la diapositiva, empieza haciendo una lista de los motivos para eliminar los atracones de su vida. La lista, lógicamente, la tiene que hacer el paciente en función de la realidad de la vida del paciente. A mí algunos pacientes me decían, es que mmm, me ha dicho el médico que tengo un colesterol, el colesterol muy alto que cuide la alimentación. Otros pacientes me dicen, es que tengo sobrepeso y creo que puede ser perjudicial. Otros me dicen, es que me siento muy culpable y creo que no es nada sano, sobre todo porque me atiborro de comidas mmm, como chocolates, donuts o galletas, comidas con mucho azúcar. Entonces hace esa lista con el paciente en la consulta y que esa lista se la lleve y que esa lista la deje en algún sitio que la pueda ver todos los días. Quizás en la mesilla de noche, como hacen algunos de mis pacientes. Eh, sobre todo si es un sitio asociado al sitio donde... donde se generen los atracones, puede estar bien también. Yo os estoy hablando de que algunos pacientes míos se pegan los atracones en el dormitorio, otros en la cocina, es quizás más frecuente porque es donde suele estar la, la, la comida. Entonces vamos a poner esa lista que sea accesible para que la, que la vean. Luego vamos a hablar con el paciente y analizar otros atracones que haya tenido a lo largo de las últimas semanas o meses. Esto, lógicamente, entra dentro de la anamnesis, pero os lo he puesto dentro del tratamiento porque también juega un papel importante o fundamental de cara a motivar al paciente para reducir y gestionar mejor su alimentación. Además de eso, vamos a analizar los momentos de atracón o de deseo de atracón que ha tenido control y una gestión apropiada. Eh, yo siempre digo que todos los trastornos que nos llegan a la consulta y todos los problemas psicológicos que no llegan a ser trastornos, han tenido en alguna ocasión momentos sin síntoma. Yo les llamo así, creo que hay algunas teorías en la psicología que también les llama así. Momentos sin síntoma son momentos en donde han conseguido gestionar el problema y les ha dado buen resultado. Eh, es importantísimo de cara a motivar al paciente, que es este primer punto del tratamiento que estamos to tomando, el identificar cuáles han sido sus fortalezas, sus hábitos de control, de gestión. Tomar nota, incluso que el paciente se vaya con esas notas también tomadas. Como vais a ver, yo soy un psicólogo mucho de eh, pedirle al paciente que se lleve cosas por escrito, porque tengo la certeza de que si no, en una sesión de una hora pongamos un porcentaje muy elevado de las cosas que habláis, se difuminan, se, difu se difunden y luego no van a aplicarlas. Entonces, acostumbraros a que el paciente se lleve en todas las sesiones algunas hojas por escrito. En este caso, esas hojas llevan consigo el análisis de algún momento concreto de en donde haya habido deseos de atracón y que hecho para controlarlo para gestionarlo o qué ha pasado para lograr ese éxito y eso ya puede ser una primera lista de fortalezas que el paciente tiene ¿okay? luego vamos a eh, valorar la posibilidad de lim limitar el acceso a alimentos hipercalóricos y mejorar la disponibilidad de alimentos más saludables eh, hay algunos psicólogos conocidos míos que aconsejan a los pacientes a lo mejor ¿Poner pestillos o esconder los alimentos hipercalóricos? Bueno, no digo que sea mala idea. Eh, lo que es, está claro es que si un alimento hipercalórico, como puedan ser chocolate o galletas o refrescos azucarados, está a la vista, es más, más probable que, porque lo tienes delante, te pueda apetecer. Es lo mismo que cuando acabamos de comer, a lo mejor, recientemente y entramos en una pastelería con una tarta de queso suculenta simplemente por verla nos puede apetecer. Entonces, yo no he llegado nunca con mis pacientes a pedirles que escondan en la parte de atrás de las lacenas eh, los alimentos, pero sí que eh, dos cosas. Bueno, pues si, primero, si, si puedes no comprarlos, porque a lo mejor si vives solo no tienes necesidad de comprarte algunos alimentos, ¿verdad? Si a lo mejor tienes hijos tienes pareja, pues a lo mejor esos alimentos sí que van a acabar estando en casa. Si vives solo, por lo tanto, reduce o elimina eh, la compra, la cesta de la compra de determinados alimentos hipercalóricos que sabes que pueden tener un alto riesgo. Si vives con pareja o tienes hijos, pues por lo menos no los dejes a la, a la vista, ¿no? No, no, no, que no los veas todos los días de una manera muy sencilla. Y en cambio, sí, ponga a la vista otros elementos que sean mucho más saludables. No sé, el tener un frutero con fruta suculenta apetecible a la vista, pues puede ser buena idea. ¿vale? Luego, eh, es importante en el tratamiento monitorear la frecuencia de los atracones. Eh, esto forma parte también de, de, de la evaluación y diagnóstico pero yo te lo planteo en la parte de tratamiento, la continuidad de ese monitoreo, porque realmente tiene un efecto terapéutico. Eh, el hecho de hacer, por ejemplo, gráficas en donde el paciente vea la frecuencia semanal que tienen esos atracones y tener esas gráficas a la vista puede ser muy, muy motivante. Un paciente a lo mejor ve eh, que una semana ha tenido cinco atracones, la otra semana ha tenido cuatro la otra semana ha tenido dos la otra ninguno, ninguno, ninguno y eso en una gráfica que vaya viendo la línea así como baja y como se mantiene baja y esa gráfica tenerla a la vista puede ser muy motivante. Yo lo he visto para que los pacientes digan quiero mantener esa gráfica baja. ¿Qué? Y si surge ahí un pico, pues tendremos que, porque a lo mejor ha habido una semana con otros cinco atracones, tendremos que analizar qué es lo que ha pasado esa semana para marcar ese pico en la gráfica y al tenerla adelante va a existir una nueva motivación para volver a lo que era la gráfica de descenso que teníamos. ¿Vale? Entonces ese monitoreo, ya no solo monitoreos eh, de frecuencia, sino que a nivel visual los datos se obtengan de manera muy muy fácil. Esto también he visto que es muy útil. Luego es fundamental, como os aparece en la diapositiva, detectar los gatillos o disparadores. Eh, ¿Qué es un gatillo o un disparador? Pues que es un elemento que precipita la apetencia inmediata de ese atracón, de esa comida eh, abusiva o esa ingesta rápida. ¿Y qué puede ser un disparador? Pues cada paciente va a tener unos, los pacientes que yo he venido teniendo durante estos 20 años, los mayores disparadores eran la ansiedad por un estrés en el trabajo, eso es muy frecuente, por discusiones con la pareja, también he tenido muchos pacientes que su disparador era la soledad, el agobio, la angustia, la mala relación con alguien, bueno, eso pueden ser ejemplos de disparadores, de elementos que cuando están presentes, pues parece que, apetece un poco más ese atracón, apetece entre comillas como que, que existe esa, esa, ese, ese movimiento hacia el atracón, ¿vale? Ese deseo. Eh, entonces detectamos los gatillos disparadores, también detectar los patrones recurrentes en los atracones. Por ejemplo, un patrón recurrente podría ser que el atracón sea siempre a, entre las 11 y las 11 y media de la noche, por ejemplo. Un patrón recurrente podría ser que el atracón sea siempre con donuts y con cuts o con tabletas de chocolate. O que el atracón sea siempre con bebidas azucaradas y mezcladas con galletas y mezcladas con barra de pan y fiambre. ¿Vale? Entonces vamos a detectar los patrones, sobre todo porque esta detección de los patrones luego nos puede servir a la hora de intervenir. Por ejemplo, si tu paciente casi siempre los atracones los tiene entre las 11 de la noche y las 12 menos 10 o 12 de la noche, pues ahí habrá que poner algún recurso específico para que en ese momento de altísimo riesgo pues el paciente esté haciendo algo. ¿vale? Por ejemplo, que llame a su familia si puede o que llame a su pareja o que se ponga a jugar algún juego que le gusta muchísimo o que haga algo que tenga la mente entretenida o que se acueste antes, por ejemplo. Ahí veis que cada paciente va a sacar sus propios recursos en función de su vida, pero tenemos que partir de esta detección que os aparece en la diapositiva. Además de detectar los patrones, es importante listar las alternativas de conducta en los momentos de alto riesgo que sean incompatibles con el ATRACOM. Una alternativa de conducta, como hemos visto antes, podría ser eh, acostarse un poco antes. Otra alternativa de conducta, llamar por teléfono a un familiar. Hay un, pa un, un paciente que me decía, y esto es cierto, me decía, ah, los atracones eso porque noto ansiedad. Una de las cosas que me genera mucha ansiedad es las, la relación en el trabajo y el estrés en el trabajo. Y una de las cosas que me alivia de la ansiedad es masturbarme. Entonces, en su lista puso masturbación. Como, el, como comportamiento para reducir o bajar la ansiedad sustituto del atracón. Y esto fue una de las muchas cosas que le ayudaron. Bueno, cuando le apetecía a lo mejor el pegarse ese atracón, pues se masturbaba. No llegó, lógicamente, a. a, a ser un. ¿cómo se dice. Un, una masturbación compulsiva ni tampoco una masturbación patológica porque no tiene sentido tapar un problema con otro, pero esto lo reguló muy muy bien y le sirvió. En esa lista de alternativas de conducta en los momentos de alto riesgo pues tu paciente podría tener, pues eh, no sé si hay pacientes que les gusta escuchar música o ver determinados tipos de, de cine de aventuras o de comedia. Otro paciente me decía, me pongo el Club de la Comedia, que es un programa, no sé si lo siguen echando ahora, en donde hacen monólogos y la gente que lo ve pues se, se ríe. pues Es otra, otro de los ejemplos que los pacientes han puesto en este, en este listado. Y para terminar... Eh, es importantísimo de cara al tratamiento identificar el papel que cumple el atracón y generar un recurso saludable que cumpla ese mismo papel. Esto es así porque yo siempre digo y diré que los atracones no son el problema, son un síntoma. ¿vale? Son un síntoma. Hay veces eh, en donde el atracón es un, es un signo de no saber gestionar bien la frustración, la represión o el rencor no saber gestionar bien una baja autoestima, una mala relación con la pareja, con los padres, una situación determinada en el trabajo. Entonces, el atracón son como las ramas de ese árbol, como las hojas que brotan de las ramas, pero hace falta ver de dónde viene la savia que alimenta ese atracón para actuar de verdad no tanto en el síntoma, sino en la raíz. Entonces, de una manera paralela o complementaria, tenemos que ir a buscar... ¿Qué función cumple ese atracón en su vida y entrenar al paciente en otro tipo de habilidades? De ahí pues puede estar bien, el, por ejemplo, entender que el atracón les relaja y entrenar al paciente en técnicas específicas de relajación. Que el, que el atracón les distrae, que el atracón, como aparece con mucha frecuencia, hace que les entre antes el sueño, bueno, pues habrá que entrenar al paciente en técnicas para conciliar el sueño mucho antes. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos con pacientes fue eliminar las siestas para que por la noche tuviera sueño antes. Entonces, en lugar del atracón que se pegaba entre las 11 y las 12 casi todos los días, cuando eliminó las siestas, a las 11 tenía ya muchísimo sueño y eso facilitó pues que ese papel que cumplía en esa persona el atracón de adelantar el sueño pues que ya no hiciera falta y fue una ayuda normalmente como vais a ver en consulta no es solo un factor siempre sino que hay varios factores sobre los que tenéis que trabajar bueno, espero que te haya gustado este vídeo espero que te esté gustando mucho el curso sobre el, el trastornos por atracón y hambre emocional te animo a continuar avanzando por el resto de las secciones y nos vemos muy pronto hasta luego